Yo estoy de acuerdo, sí, porque hay muchas calles que en la que aquí en este pueblo. ¿Sobre el hospital? ¿Las demandas que ellos piden sobre el hospital? También estoy de acuerdo en eso. Todo lo que aquí se está pidiendo, todos todo, todo, estamos de acuerdo. Siempre igual depende de todos los parámetros legales y se cumpla con todo, que no haya violencia, que se cumpla pacífico, que eso es lo importante, que se ve pero sin violencia. ¿A qué comunidad usted pertenece? Yo en en el centro de la ciudad. ¿En el centro de la ciudad? El de la ciudad. ¿Sobre el hospital? Esas demandas que ellos exigen, que sea reconstruido, ¿qué piensa usted? Que está válida ¿no? la, la, la propuesta. O sea, no, no, no, no, no. O sea, que el hospital carece de muchas, muchas cosas. Cosas que son indispensables, que el paciente luego no necesita de urgencia y realmente cuando uno va allá no, no. Tiene que pagar privado para conseguir los, los pronósticos.